¡Buenositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Escucha, escucha esta música ¡Qué maravilla! ¡Escucha! ¡Maravilla, eh! Pues más maravillas va a venir la serie que vas a ver eh, ahora, ¿no? Porque ese es el primer capítulo dirás, ¿qué vas a hacer? ¡Cuéntame! Um, esta serie... Va a consistir en intentar pasarnos el Minecraft. Así que le damos a crear nuevo. Con vuestra ayuda, ¿vale? En los comentarios me echáis una mano, ¿vale? Obviamente me voy a poner en modo pacífico, ¿sabes? En la serie normal que estamos haciendo es tan difícil, ¿vale? En los directos ya es más de tranquis. Si no lo pasamos bien y si no nos pasa nada. Pero en esta quiero que sea en pacífico. A ver... Mmm... Intentando pasarme el juego. Carita sonriente. Vale. Le damos a crear. Y vamos a empezar. Un nuevo mundo. Eh, lo he puesto en Pacífico. Porque si lo pongo en otro nivel. Se nos va a complicar un poco. Y como no somos muy buenos jugando. Pues mejor que lo pongamos en Pacífico. Vale. Mejor que lo pongamos en Pacífico Vale, las coordenadas antes de nada eh, Ajustes Ajustes, ajustes Acabo de ver que tenemos carbón por ahí Así que perfecto Mostrar coordenadas Vale Imagino que al estar en Pacífico El mundo es como diferente, ¿no? O, o, o no cambia Dejármelo por los comentarios O sea, según el nivel... O sea, según el... ¿Cómo, ¿Cómo lo explico yo? Según la dificultad, que no me la palabra Que tenga el Minecraft, en plan, por ejemplo, si lo pones en difícil ¿Es más complicado que aparezcas, por ejemplo, aquí? Donde hay árboles, carbón y piedra ¿O eso es totalmente aleatorio? ponémelo por los comentarios, por favor para, para saberlo A ver, esto aquí Esto aquí este este Esta serie, todos los vídeos no y directos y tal en general Quiero que los reventéis a comentarios Pero especialmente esta serie Que me ayudéis en los comentarios ¿Vale? Para poder intentar Otra cosa es que lo consigamos Pasarnos el Minecraft O sea, en esta serie básicamente no, nos va, no vamos a enrollarnos en plan de de que si construimos esto, construimos lo otro... No, no, no, no. aquí directamente intentamos pasarnos el, el Minecraft. No, no estamos ahí con el rollo de, de construimos una, una aldea para poder poner aldeanos y tal y cual. No, no, aquí a, a saco, a saco Paco, a saco Paco. Vale. <coughs> A empezar tenemos aquí un montón de carbón que me va a venir muy bien por el tema de las antorchas Porque vamos a empezar a ir a, a una cueva, ¿no? a una mina Pero como veo que hay ovejas Sería bueno que pudiéramos pillar un poco de lana Vale, por el tema de, de la cama Vale, tenemos calabazas que no me va. Bueno, sí me sirven para el tema de los enders el los senders eh, Pollos, vale, tenemos animales por alrededor Así que en parte me va a venir bien por el tema de eh, la comida Vale, a ver, después de tanto rollo Voy a ir a mi ritmo, ¿eh? No voy a correr, simplemente Simplemente que nos vamos a entretener En que si construimos esto, construimos lo otro Que si esto, que si lo otro No nos vamos a entretener en esas cosas, ¿vale? Entonces, eh, hago todas las herramientas, ¿vale? Las de toda la vida Entonces hago así Hago así Pongo las antorchas ¿Vale? Y se podría decir que ya tenemos las herramientas básicas Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a pillar madera Para poder hacer cofre ¿Vale? Cofre para va ser... Doble, un cofre doble Como mucho yo tendría dos cofres, ¿vale? O sea, no es lo mismo que en la serie que estamos haciendo en el directo, en directo Que es más tranqui Es más... es más relax Más relax todo Vale, eso sí, voy a pillar piedra Por el tema de la casa ¿Vale? Porque nos vamos a hacer una casa La voy a hacer aquí, ¿vale? Aquí donde estamos ahora mismo situados entonces, vamos a ir primero a por las ovejitas Vale, tenemos una Tenemos otra Recordad en los comentarios, por favor, echadme un cable ¿Vale? Porque eso siempre va bien, ¿eh? Siempre va bien que me ayudéis en los comentarios Aparte también en los demás, ¿eh? No solo en esta serie, sino en el resto de vídeos, directos y tal Siempre va bien que me echéis un cable a ver, eh, estoy buscando otra ovejita, Eso no sí, sé si todos los animales que vaya viendo me los llevo, vale Aquí tenemos una cueva, bien, bien, bien, bien, pero ahora eso no es lo que me interesa mucho la verdad Ahora lo que me interesa sería otra oveja, porque tenemos dos de lana y con eso no hacemos nada A no ser que trate de conseguir... Eh, pues una... Una araña Para que me dé hilo Y de esa forma Poder hacer eh, La lana, ¿sabes? También te digo, para estar en Pacífico No aparecen muchos animales, ¿eh? A mí me han timado Me estafaron, güey ¿Pero qué es esto? Me timaron a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Tendrían que haber más animales. Y no hay ni uno. ¡Perfecto! Bueno, también porque me los he cargado a todos. Pero eso... Eso es algo secundario. A ver, estoy buscando otra oveja. ¿En serio no hay más ovejas? ¿Me estás contando que en todo el mapa no hay ovejas? ¿Me imagino que aparecerán? La, la, la, esto por el cuero. Por el tema de los libros. A ver... ¡Aquí! Tenemos pollos... ¿Vale? Comida, comida... Necesitamos... Necesitamos comida... Eh, creo que voy a volver para atrás... Me voy a hacer la casa ahí primero... Eh, y nos olvidamos de, de ir buscando la lana... Vale, por aquí no era... Era por aquí... A ver... escribimos todos en los comentarios... Para que vuelvan a aparecer ovejas Intuyo que los animales volverán a aparecer Así que eh, Tenemos dos niveles Vamos avanzando Vale, amigo mío, tenemos otra oveja Perfecto, vale, ya tenemos para la cama Así que <coughs> Volvemos a la zona En la que habíamos empezado el capítulo Por favor volvemos volvemos para atrás volvemos para atrás aquí aquí aquí aquí aquí que la zona esta me gusta porque es todo piedra podríamos conseguir bastante por el tema de la casa sabes que tampoco me voy a hacer alguna pedazo de casa que flipa sabes pero sí un mini refugio para poder sobrevivir y tuve que al ser en Pacífico los días son un poco más largos no ¿Las noches son más cortas? ¿O, ¿o cómo va esto? Pon, ponedmelo por los comentarios, que no sé cómo. ¿Cómo va esto? Es decir, que yo creo que, que nunca lo he puesto un positivo. ¿eh? <risa> Me parece que no, ¿eh? Me parece que no. Pero bueno, voy a pillar todo el carbón necesario: para las antorchas, el horno, etcétera, etcétera, por favor. Bueno, la de carbón que tenemos aquí, chaval Flipas en colores Con la cantidad de carbón que hay Espectacular, eh Por mí genial, porque me va a venir Muy bien, me va a venir de perlas De perletas me va a venir eh, dirás, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a intentar eh, bueno, primero vamos a dormir ¿Vale? Para poder guardar el punto de spawn Aunque vayamos a aparecer aquí porque estamos donde hemos aparecido Pero prefiero guardar el punto de spawn la guard eh, Guardamos el, el, el, el momento y, y también me quiero hacer un cofre doble Para poder meter ahí las cositas Así que, parkour Los caracoles Vale, a ver eh, Yo creo que con esto es suficiente Con esto es más que suficiente para hacer la casa Vale me la voy a hacer... Aquí mismo. Pam, pam, pam, pam. Eh, pam, pam, pam. Pam, pam. Mirando para allá, ¿vale? Mirando para allá mismo. Pam, pam. Pam. Y lo vamos a hacer... Así. Así está bien. Una mini casita... Pam, pam. No hay cristal, ¿no? No hay, no hay arena por ahí para poder hacer las ventanas. Pero bueno, por lo menos hago los bordes. Que son las esquinas. Aquí. Por lo menos para poder poner los cristales más adelante, ¿sabes? Ahí está. Perfecto. Entonces, sería uno más, ¿no? Vale, pues uno más. Una más, no hay ningún problema. No hay, no, no, no hay ningún problema. Pam, pam, pam. Vale, voy a cerrar el, la casa. Esto. Pam, pam, pam. Pam, eh, pam, pa, pa, pam, Vale. Más o menos tendríamos la casa. Vale, entonces. Aquí. Aquí. Y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Mm, mesa de crafteo Pam, pam, pam, pam Pam, pam, pam La voy a colocar aquí Mesa de crafteo Vamos a hacer el horno El horno, claro, no lo puedo hacer porque no tengo madera Perfecto Pam, pam, no tengo roca, quiero decir Entonces este bloque de roca lo coloco Mmm Pam, pam, pam Vamos a hacer la cama. Por favor. Ahí. Dormimos, dormimos. ¡Dormimos! ¡Vale! Perfecto. Ya tenemos punto de spawn. Guardamos todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Vale. Claro. Para ir a por... A minar, pues... Yo creo que con esto es suficiente. Con esto es suficiente. Lo que necesito primero es piedra. ¿eh? Para poder hacer el horno. Poder cocinar la comida. Y poder cocinar los minerales que vayamos encontrando. Así que voy a hacer dos hornitos. Voy a hacer un par de ellos. Que uno sería... El ahumador Por el tema de la comida Y el otro sería un horno normal Así que voy a hacer Pam, pam eh, Uno y dos Pam, pam, pam Voy a hacer Esto aquí Ah, claro, necesito Necesito el hacha Por el tema de la madera Así que Vamos a ello Será por árboles Será por árboles que hay aquí Que flipas de colores hay un montón de árboles, Eso está muy bien, ¿eh? Está bastante, bastante bien Voy a pillar dos árboles Dos árboles y está bien Así tenemos un poco de, de tronco Por si acaso necesitamos otro árbol, va Otro árbolito, nos animamos Nos animamos si pillo otro árbol Dejadme en los comentarios si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal Si haríais una cosa, si haríais otra Ponedmelo en los comentarios, va que, que siempre van bien leer A ver Vuestras aportaciones Siempre son válidas La verdad Las cosas como son Como muchos de vosotros sabéis más de Minecraft Bastante, la verdad Bastante, pues me ponéis en los comentarios Oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Pim pam, pim pam, pim pam Y así todos juntos Pues intentamos Pasarnos al Minecraft ¿Vale? A ver eh... Vale, voy a hacer una cosa. La piedra que. Espera, espera, espera, Primero, antes de nada, voy a hacer el ahumador y lo voy a colocar ahí. Y luego lo segundo sería cerrar la casa. Así que sería. Pam, pam. Por favor, pam. Pam, pam, pam. ¿Vale? He cerrado la casa. Y aquí. También. ¿Vale? Entonces. Pam, pam. Eh, vamos a colocar al horno. Colocamos el carbón. Colocamos el carbón. Y empezamos a cocinar las cosas que tenemos aquí. Bueno, bueno, bueno La de comida que tenemos, chaval La de comida que tenemos flipas. Vale, primero los pollos Vale Vamos avanzando, vamos avanzando Voy a hacer la puerta clarita Un, dos, tres, cuatro, cinco, y 6 Vale, pam, pam Pam, pam, pam Es que me gusta la madera clarita Os habéis dado cuenta, ¿verdad? Habréis percatado de que me gusta La madera clarita Voy a pillar un poco más de piedra Para cerrar la casa El techo sobre todo ¿sabes? Porque no tenemos techo Si llueve nos vamos a mojar ¿sabes? Si llueve nos vamos a mojar Así que perfecto Me he quedado sin, sin piedra vamos a Pam pam pam pam pam Pam pam pam Pam pam vale, Por lo menos algo, algo estamos protegidos poco, pero algo es algo Ahí, ahí Y ahora ponemos Por aquí fuera Ponemos una Ponemos dos Ponemos tres Ponemos cuatro Y ya tenemos antorchas Por alrededor de la casa Entonces Comida, por favor Comida, comida Necesitamos la comida urgentemente Urgentemente y no tengo piedra, ¿eh? No tengo piedra para poder hacer un pico. Así que voy a pillar. Voy a hacer dos picos. Porque con uno no hago mucho, que digamos. Así que pillo seis. Pam, esto lo dejo. Me voy a hacer uno. Y dos. Dejo. Esto y esto porque no lo voy a necesitar Para la mina Me llevo la comida Dejo cocinando esto y, pff, Esto así, esto así Dejo esto aquí Yo creo que con esta comida es más que suficiente Así que Me voy a hacer poco más de Unas pocas más de antorchas Un 48 es suficiente Tampoco voy a ir con un montón Vale <tose> Pues yo creo que Podríamos ir a A la cueva ya, ¿eh? Así que Vamos a ello Y a ver lo que encontramos A ver Ya había visto La cueva por aquí Otras cosas es que la encuentre Por favor Por favor que la he visto, ¿eh? Y se pone a llover Es que de verdad Si es que mi suerte Por aquí había una cueva No me engañes, juego pero aquí había una cueva. Estoy segura. Y vosotros la habéis visto también. ¿A que sí? ¿A eh, eh, amigo mío! Aquí está. ¿Esto es una cueva? Me está diciendo que esto. ¡Esto es un agujero sin sentido! ¡Esto no tiene sentido! Esto, no es, un esto es una cueva. Me habéis timado. Me siento estafada del juego. ¡Arco! Hmm. Otra opción sería hacer un para abajo ¿eh? Pero te aseguro que he visto una cueva antes Y el juego no me va a engañar A ver, mi casa está aquí, ¿vale? Entonces, me había parecido verla Por aquí ¡Eh, amigo mío! Vale, mi casa está ahí Vale, pues la cueva la tenemos aquí Vale, pues vamos a... Vamos a ello. A ver qué hay por aquí. Uff. Tenemos miedo, ¿eh? Tenemos un poco de miedo, no te voy a engañar. A ver, iluminamos las partes altas de las cuevas. Porque si no... Por favor. Uh, Ahora esto porque que no sea una cueva. Y sea un simple agujero que no tenga sentido. Por favor, que tenga sentido. No tiene sentido. O sea que bajo pana, ¿verdad? ¿Me estás diciendo? Perfecto. Genial. Muy bien. Perfecto. Nos vamos de aquí. Porque esto no tiene ni pies de cabeza. Así que. Eh, no, no. Es que no hay nada. Es que no hay ni hierro. Por Navil no hay ni hierro. Increíble. Pues nada. Como nos hemos sentido estafados, um, sería conveniente que nos fuéramos de aquí. Porque esto no. No, no te capsentite, yo. No lo tiene, no lo tiene. Pam, pam, pam. Por aquí. Vale. A ver. Mi casa está aquí. Voy a intentar mirar si por aquí hay otra cueva todos en el chat, por favor Recién todos en el chat Bueno, en el chat no, perdón, en los comentarios Que siempre me lío A ver Siempre me lío y digo comentarios o chat Lo digo al revés, a ver Cuando estoy en directo digo comentarios Y cuando estoy en, en vídeo digo chat Perfecto Espectacular Mira, vosotros me entendáis Lo comprendáis Perfecto, vale a ver. Por favor, por favor, por favor. Necesitamos una cueva. Y dirás, ¿por qué no te pones a minar? Tú misma. Porque. Es que. Hombre. Otra opción sería picar para abajo. Y ver si encontramos una cueva. ¿Sabes? Que eso sería otra opción Y se nota que estamos en pacífico Porque la comida ni me ha bajado Ni ha bajado un muslo Increíble Espectacular Y dirás, ¿por qué no te vas a las cuevas que hay debajo del agua? Porque, ¿sabes? Porque, ¿por qué? Porque, ¿Por qué, por, qué? ¿Por, qué, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Es que no me conoces o qué? ¿Es que no ves los directos? Pues suscríbete, hombre Suscríbete para ver los directos Y verás lo que pasa Verás lo que pasa si buceamos A ver, y si no que te lo cuenten los suscriptores que están activos por el canal Que te cuenten, que te cuenten las experiencias que tenemos debajo del agua Espectaculares eh, No, por aquí no hay ninguna cueva No hay ninguna cueva, perfecto No estoy encontrando absolutamente nada Interesante, increíble Solo estoy encontrando caña de azúcar Es que está un poco lejos, la verdad Tampoco lejos, está lloviendo Es de noche, puede pasar cualquier cosa Pero me la llevo Me la llevo Me la llevo Me la llevo Me, la llevo. me acabo de dar cuenta que aquí hay arena pues me llevo arena ¿Para qué? Para los cristales de la casa Para poner ventanas eh, Yo creo que con... 16 Bueno, va Voy a poner 20 18, 19 20, me sirve Me sirve Vale, voy a ir antorcheando Voy a ir antorcheando Esta pedazo isla en la que estamos Porque es una gran isla Mira, tenemos lana gratis <ríe> Vale Voy iluminando porque si no ya sabéis lo que va a pasar. Y así por lo menos nos ahorramos el trabajo en un futuro de que hayan mobs y nos coman. Aunque intuyo y y que estando en Pacífico no va a pasar nada. Pero, por si acaso, por si las moscas... Por aquí, por si las moscas... Pues Muy voy bueno. a Necesito una cueva, de verdad, en serio, no hay ninguna cueva Me estáis timando juego no hay, no hay cueva, no hay cueva, no hay cueva por ningún lado A lo mejor tú la estás viendo Si la estás viendo, déjamela en los comentarios, ¿vale? Me dices, oye, que te saltaste la cueva Pero que sea verdad, ¿sabes? No, no me times como hacéis con Vegeta Que sois un poco traviesos, ¿eh? Que el pobre se queda ahí mirando y pensando... Bueno, ahora ya se lo toma en plan cachondeo, que sabe que ahí no hay diamante, ¿no? Pero pero al pobre le, le teníais mareado. Mareado con lo de... ¿Has encontrado un diamante en el sal? ¡No hay diamante! A ver... No, no... ¡Buah! No hay ningún bicho. ¡Qué bien, qué libertad! ¡Uh! ¡Soy libre!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 Libre como la de Kedrán. Que... Madre mía, espectacular. No hay ni un solo mope, ni uno. Espectacular. Esto sí que es demasiado épico, eh. Esto sí es épico. No hay ni uno, ni uno. Genial. Ay, señor, señor. Mejor, mejor, mejor. Podremos estar más tranquilos. Por, por, por fuera, por la calle Por el mundo Podremos viajar Tranquilamente Sin estar pendientes de los bichos ja, ja, ja, ja. A ver, por aquí Antorchea Vale, pues voy a tener que hacer un para abajo Voy a tener que hacer un para abajo Vale Voy a hacer un, un escudo con esto. Pam, pam, pam. Pam, pam. Eh, lo guardo. Voy a hacer... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Voy a hacer un escudo. Aunque lo dudo mucho porque aquí no hay ni un solo bicho. Pero bueno, por si acaso, hay que empezarse a equipar. Lo siguiente sería una espada. La espada o el pico. Vosotros, ¿qué diríais? ¿La espada o el pico? Vamos a dormir y a lo mejor, si es de día, tenemos suerte y podemos ver si hay si hay una cueva o no. Vale, llevamos unos 27 minutos aproximadamente eh, de dibujo. De dibujo no, unos, unos 27 minutos aproximadamente de, de vídeo. Así que eh, vamos a buscar una cueva. Por fin, intentar buscar una cueva. Y en caso que no la encontremos, pues vamos a tener que hacer un para abajo, ¿eh? Vamos a tener que hacer un para abajo. Así que voy a mirar por aquí. Vamos a revisar. Por favor. Uy, no, pensaba que había una cueva por ahí, vale. Mm. Y esto no es una cueva, ¿eh, chicos? Pues si os pensáis que ahora es una cueva, no, no es una cueva, ¿eh? No es una cueva. Es un agujero que no tiene sentido. Lo digo para esos que dirán Es alta zona Cueva ni mi No es una cueva Es un bujero. Sin sentido ¿Vale? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Pues eso Lo que estoy buscando es una cueva Cueva Cueva ¿Vale? ¿Entiendes o no entiendes? <risa> para que quede claro, ¿sabes? Hay que recalcarlo para que quede claro A ver Eh. Por aquí no hay nada más. ¿Por qué será que no hay cueva? A lo mejor, si estamos en Pacífico, puede ser que no haya cueva natural. Pero voy a investigar por aquí. Parece que, que, que, parece ser que sí. Vamos a ver. Oh, oh, oh, my God. Oh, oh, oh my god Parece una cueva Interesante, así que vamos a empezar A bujerear esta cueva Para ver si podemos encontrar Algo de diamante Oh yeah ¿Qué te, parece? ¿Qué te ha parecido esa pedazo de improvisación? Eh, pam, pam, pam, pam, pam Perfecto. Sería mejor que Cortar al agua desde aquí ¿eh? Sería lo más recomendable porque aquí no tiene ningún sentido A ver Por favor Corta, corta el agua Hay que cortar el agua La tubería está rota Hay una tubería rota en el, aquí en el Minecraft Vale Perfecto Vale ¿Antorcha? No, no creo Vale, perfecto Amigo mío Esto sí es una cueva Esto sí es una cueva En condiciones Entonces, bajamos Bajamos, bajamos Vale, ahí hay hierro Primero voy a ir a por hierro, ¿vale? Eso es lo primero que voy a hacer Voy a ir a por hierro Porque necesitamos La armadura Primero quiero equiparme con la armadura no pasa, no, no ha pasado nada No pasó nada, ¿vale? No, no, ha sido un pequeño accidente No ocurrió nada Me voy a caer otra vez, me das tú Veas tú que me voy a caer otra vez Perfecto, pongo Esta vez he sido yo la que he me mentido, No es no porque me haya caído Vamos No hay bichos, qué bien, qué libertad, por favor ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! ¡Pam, pam, pam! ¡Perfecto! No hay bichos, ese se nota un montón Que estamos en pacífico ¡Pam, ¡Pam, Es que si lo pongo en otra dificultad No me lo voy a poder pasar Te lo digo por experiencia Porque no sé jugar muy bien Por eso me lo pongo en pacífico ¿Vale? Vale Perfecto, perfecto, perfecto, vamos bien, vamos muy bien, vamos muy bien Vale, ahí hay más hierro, vale, vamos a poner ese hierro, espérate, vamos a ir así Pam, pam, pam, pam, vale, vale, vale, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí el hierro, lo tenemos aquí el hierro Sería mejor... Sería, sería, está muy bien. Sería, está muy bien, perfecto. Sabemos pues vocalizar, sabemos hablar. Todo, todo. Eh, que hubiera más hierro, eh. por nada, Minecraft. Está muy bien, que me ayudes y que no haya monstruos y todo eso, pero. Si me puedes dar un poco más de hierro, yo te lo agradecería. Las cosas como son, no te voy a engañar A ver. Eh, pues, vamos a cortar el agua Porque El agua ya sabéis que va muy bien Pero Hasta cierto punto Vale Hemos cortado el agua Hemos cortado el agua Espectacular Espérate Vale Si fuera en, en difícil O en normal Nos comen los bichos No, no, no sobrevivimos Te lo digo ya Vale He cortado el agua de ahí, pero esta cascada la voy a dejar. Porque me va a venir muy bien por el tema de poder bajar aquí directamente, ¿sabes? Sin tener que hacer tanto parkour. Vale. Eh, la vía de tren, me la llevo. ¿Para qué? Por tener algo. Por, por, por tener algo que digas, ¡oh, lo he conseguido! ¡Increíble! Eh, perfecto. No, para okay. creo. No me digas que no aparece ni una. ¿En serio esto es tan fácil y sencillo que no aparece ni un solo mob? Mejor, ¿eh? Por mí vale. Por mí genial, porque tú sabes lo que molestan las arañas estas. Son muy pesadas. Ya tengo un hilo pa a, punta, a punta pala, ¿sabes? Tenemos hilo a punta pala. Así que tenemos hilo. ¿No queríais hilo? Para la lana, pues toma hilo. Toma hilo, chaval. Vale. Ya, ¿por qué no lo quitas con agua? Porque no tengo un cubo de agua. No tengo cubo de agua. No hay ni una sola araña. Perfecto. Mejor, mejor. Es que la poner en lío solo, más Perfecto. Bueno, bueno, bueno, bueno. Espectacular. Espectacular. Es que eso así es muy fácil. ¿Por qué, ¿Por qué te crees que lo he puesto pacífico? ¿Por qué te crees que lo puse en pacífico, güey? Para que me sea más fácil, hombre. Para que me sea más fácil. La cosa está en claro. ¿Los Enders? ¿Cómo consigo yo la Enderpell para ir al portal de Len? Ahí está la pregunta. ¿A qué en eso no lo habías pensado? Pues yo sí. Lo acabo de pensar ahora mismo. Me acaba de ocurrir ahora. ¿Qué ocurriría? ¿Qué, qué, ¿Qué hago con los Enders? A lo mejor en el Nether. A lo mejor eso sería, pero en el Nether. En el bioma de Enders. Vale, hay más hierro ahí, ¿eh? Voy a picarlo, obviamente. Obvio que me lo pico. Obvio que me lo llevo. Vale, Dios. Vale, ya tengo para la armadura. Ya tengo para la armadura. El pico. La espada. Para el equipamiento entero De hierro Así que Perfecto, perfecto, perfecto Perfectísimo Maravilloso Buah, ya te digo Ya te digo A ver Pues sí, sí, la pregunta es esa ¿Qué hago yo Con el tema de Wow, espérate Voy a caer ahí Ahí está la he jugado demasiado, pero es que... A veces... Hay que jugárselo un poco... Vale, a ver... A ver... Ay, Dios mío... Espérate... ¿Vale? ¿Vale? ¡Parkur! ¡Parkur! Ahí... Aquí... Tiene que aparecer algún mob No me creo yo que no aparezca ninguno. Es imposible Que no aparezca ni un... ah, Al final me voy a caer alto Al final del todo, ¿verdad? Es que es imposible que no aparezca ninguno, chicos Es imposible Impossible mission vale. vale Vale, vale, vale Aquí Wow Esta cueva es muy bonita es bonita, eh Las cosas como son Es bastante bonita A ver Oh, oh, oh, oh, Aquí hay un agüerico Vale, pero aquí tenemos lava Podríamos encontrar diamante pero... Parece ser que no Claro, pero para eso tenemos que mm, hacer un pico de... Un horno de... O sea, no sé vocalizar. Para eso tendríamos que tener un pico de hierro. ¿Lo tengo? No. No lo tengo. La verdad, cosas como... Me quemo. Me quemé. Me quemo. Me quemo. Socorro. Agua. Agua. Psst. Llegué tarde He llegado tarde Como siempre A ver ¿Alguien me puede explicar Por qué no aparece Ni un solo mob? Por favor mm, Me lo imagino Porque estamos en Pacífico ¿no? Pero ¿Los Enders? ¿Cómo, ¿Cómo hago yo? Para conseguir Ender Pels Estando en Pacífico Chicos ¿Cómo lo hago? ¿Alguien me puede echar Un cable? Estaría bien No, no, no, ¿qué he hecho? La he liado La lié A ver, espérate Es que quiero cortar la lava Aquí Aquí Vale Hay que ir aquí Bueno, chaval, ¿hasta dónde hay que ir? Flipas Eps. Eh, es que no hay ni uno No hay ni uno A ver, aquí Ah, no, esto es un calamar Eso era un calamar Un calamar, un calamar Vale, yo no sé por qué ilumino, la verdad No sé por qué voy con la antorcha a la mano A ver no, Es que no, no, no, no, hay, no hay ni uno No hay ni uno Hombre, por mí mejor, eh por mí mejor, así no nos enfrentamos a los bichos A ver Cuando me haya pasado En caso que me lo haya pasado El bikecraft con el modo pacífico ¿Vale? Nos lo pasaremos en el modo eh, fácil Luego al normal Luego al difícil ¿Vale? O sea, iré subiendo de nivel Es que me hace ilusión pasármelo Por eso me lo he puesto en pacífico y por eso estoy haciendo esa serie Básicamente Para pasarme lo que tengo ganas Tengo ganas Vale, a ver chicos En los comentarios Me ponéis ¿Qué hago? ¿Vale? Sigo minando, ¿vale? Sigo aquí en la cueva y pillando hierro Y me hago mesas de crafteo Con la madera que hay al principio Me hago picos de hierro y picamos todo lo que encontremos, el oro, diamante, etc. Os salgo a la superficie, guardo lo que tengo, quemo el hierro arriba y me hago la armadura. Dejadmelo por los comentarios, ¿vale? Porque aquí voy a dejar el capítulo, así que espero que te haya gustado. Si es así, dejas tu like, comparte el, el vídeo, suscríbete y nos vemos en la próxima. Adiós, chao.